Entretenimiento. Hace unas horas platicamos con los italianos de Il Bolo, quienes están de gira por nuestro país y alistan un show en el Auditorio Nacional para mañana mismo, el cual es casi un sold out. Esto fue lo que nos dijeron. Pues estamos muy contentos porque tenemos Recién desempacados desde Italia, Il Volo, bienvenidos a la Ciudad de México, cuéntenme cómo es para ustedes, primeras horas del día aquí. Ciao a tutti. Buongiorno, tutti. buongiorno. buongiorno. Sí, decimos en italiano, en italiano, buongiorno. Llegamos en México, estamos felices porque mañana vamos a empezar esta gira en México de tres conciertos. Empezamos mañana en la Ciudad de México, el Auditorio Nacional, que está casi soldado, y después Monterrey y Guadalajara. Y empiezan además en uno de los escenarios más emblemáticos. ¿Qué representa para ustedes que aquí en la Ciudad de México se les quiera tanto y se aprecie tanto su música? Por favor Para nosotros es un honor. Va a ser la tercera vez que vamos a tocar en el Auditorio Nacional en 14 años de carrera. Queremos agradecer también a nuestras fans que nos siguen desde el comienzo, de cuando teníamos 14, 15 años, crecimos juntos. Nuestro objetivo ha sido siempre traer el bel canto, también este estilo de música, y también a la cultura de la música de Latinoamérica, como también canciones en este nuevo álbum, que es Tres Voces, Un Alma, que es un tributo a la música romántica de Latinoamérica. Háblenme por favor de este disco porque son temas en español y es un material muy enfocado a México y toda nuestra cultura latina, ¿no? Sí, bueno, es, es un tributo a la, a, la, a la cultura musical de Latinoamérica, pero también a los grandes artistas de Latinoamérica como Luis Miguel especialmente aquí, ¿no? Eh, eh, Ricardo Montaner, en, lo que, en que cantamos juntos también, tan enamorados, el grande José José, Julio Iglesias, entonces es como un viaje entre la música, la música latinoamericana. ¿Cómo fue ese proceso de selección de las canciones? ¿Ustedes ya tenían alguna consentida? No fue tan difícil porque en el 2013 tuvimos una gran ocasión de hacer un homenaje al, grande, al príncipe de la canción, José José, cantando el triste. Y entonces empezamos a escuchar estas músicas, estas canciones y tenemos nuestras favoritas, las canciones que, donde nosotros nos reconocimos. Y las melodías son muy... Eh, similares con los clásicos italianos y entonces con nuestra disquera, el productor, elegimos las canciones que más nos representan. ¿Hay alguna que se haya quedado fuera del disco que dijeron, esta no alcanzó a entrar? Bueno, hay futuro también para cantarlas, ¿no? Hay muchas canciones. Lo que pasa es que estamos trabajando también en, en nuestro repertorio. Somos artistas que, claro, en nuestro repertorio hay muchos covers, como Michael Bublé, como Andrea Bocelli, lo que de traer el pasado, ¿no? Y hacerlo en una manera un poquito más contemporánea, pero sin eh, trabajando también en nuestro repertorio, en nuestros conciertos... Vamos a cantar aquí en México canciones de José José, también de Luis Miguel, pero también O Mío, Il Mondo, Grande Amore, que es nuestra canción. Y traer el mensaje de cantar el amor, que es un valor muy importante. Oigan, recién desempacados de Italia, llegan aquí. Extraen, ¿les gusta la comida mexicana? ¿Qué platillo claro, quieren probar? Claro, claro. Bueno, nos encanta la quesadilla de pollo. O, oh, no sé, tacos, frijoles, uh -huh. guacamole. No estamos en casa, nos, en, nos sentimos en casa. México es de verdad uno de nuestros países favoritos. Aquí tenemos un debate muy importante en México. ¿La pizza lleva o no lleva piña? Y eso nadie mejor espera. que lo para La pizza ellos, no lleva piña. Bueno, espera, espera. No, espera, no, espera nada, un segundo. No ¿Qué pasa si yo pongo piña en, un en una quesadilla? En una quesadilla no lo he visto, pero en un taco sí. Pero espera, en una quesadilla, si le pongo piña, ¿cómo te sientes? Malo. Mal. Eso es, como nos, sentimos Mal. Nosotros. Eso es Mal. como nos sentimos nosotros cuando hablan de piña en la pizza. Imagínate poner la piña en una quesadilla por los italianos es la misma qué? cosa. ¿Sabes qué? Bueno, es ya ni que... que... hablar de la ketchup en la, piña, en la pizza, ¿verdad? No, <risa> no, no, no. del ketchup. ketchup. Ah, ketchup, ah, ketchup. No, ah, ketchup. Okay. no, ketchup depende, ¿no? <risa> o sea, batata frita. Pero el problema es otro. ¿Por qué por colocar, poner la piña en la pizza? ¿Por qué? Porque no hay sentido. <risa> Porque podemos. <risa> ¡No! <risa> No. Bueno, lo a, probé, poner, porque yo antes de decir no, esperad, voy a poner piña en frijoles, no. a ver lo que dicen. Antes, escúchame, <risa> antes de decir no, yo no soy una persona ignorante, entonces lo probé. Italiano. Comí una pizza con eh, piña y fue un asco. Sí, sí, es asqueroso. Me está doliendo. No, Me está, está doliendo doliendo? Imagínate los italianos cuánto puede doler. No. ¿Te imaginas? ¿Te está viendo cómo la conversación se. Se, no. se pone. Se, se, se calienta los, no, los Cuando hablamos de comida. Oiga, no, no, oh, no, pero mejor favor. hay que hablar de lo que va a pasar mañana en el Auditorio Nacional, porque es casi sold out su fecha. Sí. ¿Qué, ¿Qué les genera esto? El, el Auditorio Nacional Algo es Algo mejor su... que la pizza con <ríe> piña. Seguramente. Seguramente. El Auditorio Nacional es un lugar único, de verdad, porque hay una energía que no se puede explicar y no se puede describir. Y olvidar. Y, y, olvidar. y yo creo que mañana va a ser un día que nunca vamos a olvidar, porque... No es... Ya pasaron cuatro años que no tocamos en vivo, aquí en Latinoamérica, aquí en México, por lo que pasó, la pandemia y todo, y todo eso. Y nosotros tenemos muchas ganas de cantar y subir en un escenario y yo creo que también nuestros fans están esperando este momento. Y tenemos toda la energía y para compartir este momento y nuestra música con ellos. Yo sé que se van bajando del avión y pueden decir que no. ¿Se quieren echar un palomazo rapidito, cantar algo poco o no? Ed il giorno verrà, stanotte amore, non ho più pensato a te. Ah. Se cancela la piña en la pizza a partir de este momento, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Muchas gracias, Silvolo. Pues estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir con ustedes. Mañana Ciudad de México, pero también Monterrey y Guadalajara. Y Guadalajara. Exactamente. Exactamente. 23 y 24. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Tutti.